que si tú bebes agua con una matancera nueve días seguidos, te vas a ir a casar. Pero el problema fue que ayer, o sea, me subió mucho la presión después de ir a Valadero, al parecer ya no puedo tomarme ni tan siquiera una cerveza. Abajo, al parecer, tienen un restaurante, una cafetería, algo así. ¿Pican o no pican? No, no. <risa> Bichito, sí, pico ¿Y qué se pesca aquí más o menos? ¿Qué tipo de peces? Llegó el momento de conocer el casco histórico de la ciudad de Matanzas. Me han dicho que es hermoso, que tiene muchísimos lugares de interés para poder visitar, conocer, saber cómo están en la actualidad. Y bueno, ustedes saben que una de las características aquí de mi canal es conocer a fondo bien los lugares, qué cosas venden, los precios que tienen, cómo se desarrolla la vida. Y en este caso, que es el centro histórico de la ciudad de Matanzas, digamos el lugar más concurrido que tiene toda la ciudad, me va a resultar súper interesante saber todas estas características Matanza es conocida popularmente como la ciudad de los puentes Y esta definición le pega pero que vamos Imagínense ustedes que la atraviesan dos ríos Y se hacía prácticamente imposible poder circular O sea, tener carreteras estables a través de lo largo de la ciudad Y por lo tanto se construyeron desde sus inicios Diferentes puentes para poder transitarla mediante vehículos, coches, carricoches y bueno, todos los medios de transporte que han ido evolucionando a través de las épocas. Esta es una de las características más importantes y bueno, por las que más se conoce a Matanzas. Pero máquinas, hay una cosa muy interesante y es que los pero amigos... Me has no, no, espérate, <risa> yo iba a eso y es que los amigos del canal siempre <risa> me están preguntando, pero Frank, deja que Claudia hable. Yo digo, caballero, yo a ella la trato de sacar en todos los videos. <risa> <risa> Lo que pasa es que a veces yo me pongo pesar porque le digo, no, sale tú en tus videos tú solo y yo salgo en los míos yo sola, o sea, para tener a las personas despistadas. <ríe> no sé, se te ¿Qué te digo, está la verdad, hasta ahora Matanzas? Me ha encantado, de verdad, me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo, hasta incluso para vivir. Sí, ¿verdad? O sea, parece una ciudad bastante tranquila. Ya habría que preguntarle a algún matancero, o sea, cómo sería vivir aquí en Matanzas, qué tan fácil, qué tan difícil, qué tan complicado. ¿Qué ventajas tiene vivir o no vivir en Matanzas? Pero si usted eh, es una persona que sabe apreciar las bellezas naturales, o sea, Matanzas es una ciudad que lo que te está regalando Por es increíble. El hecho de tener el mar así. Y bueno. que tiene dos ríos que la atraviesan Y de fondo unas montañas, o sea, ¿qué más tú puedes pedir? A súper ver. Lindo está <ríe> Tienes un valle, que es el valle famoso de Yumurí uh -huh. O sea, mi hermano, es que te están regalando unos paisajes increíbles, Lindísimas, la verdad Y lo vamos a ver más adelante en el video Pero la ciudad pinta súper limpia uh -huh. Súper, súper, súper limpia No sentimos esa bulla que se puede escuchar en otros lugares O sea, no. al parecer la gente son bastante educadas Increíble, la verdad Vamos a seguir avanzando para ver qué más podemos encontrarnos por ahí de aquí es la zona del viaducto, al parecer tiene algo que tiene que ver con las aguas aquí de, de la ciudad de Matanzas, entonces se le conoce popularmente como el viaducto. La verdad es un sistema de carretera bastante interesante, o sea, viene la calle, completica la avenida que bordea todo el puerto, aquí llega el final de esa avenida y los carros que parquean por acá, o sea, esas personas que ustedes están viendo ahí en el fondo, son personas que prácticamente quieren ir, para Varadero. Varadero, Santa Marta, Cárdenas, todas esas zonas de, de aquí de la provincia de Matanza, los carros particulares se pueden, eh, o sea, coger un taxi ahí en esa área de por acá, o si no, en esta parada que es el Techito azul ese que estamos viendo ahí, es una parada de Onibus, los omnibus también ofertan viajes. Ayer nosotros cuando fuimos a ir a Baradero, el viaje nos costó 8 pesos por persona, o sea, menos de 20 pesos cubanos, prácticamente... Al cambio, como está el dólar en la calle, nos costó como 20, 25 centavos dólares, o sea, súper barato. van ahí hasta la entrada de Varadero y ya de ahí para allá, toda la aventura que ustedes vieron en mi canal, que les voy a estar dejando el video por aquí arriba, y en el canal de Claudia, que también les voy a estar dejando el video una tarjeta por acá. ¿Ya? Entonces, en esta parada eh, pueden coger los ómnibus, los buses, o las guaguas, como también se le conoce aquí en Cuba, y allí los autos particulares que, que bueno, que van para allá para... Para Varadero, Cárdenas, Santa Marta, toda esa zona de Matanza. Aquí de Frente Familia estamos viendo este super mural hecho con losas y bueno, ya dibujadas luego con algún material que, que pinta porque la verdad está súper interesante. También en el piso le hicieron esa pequeña construcción, fíjense ustedes que son losas. Ya luego la pintura será una pintura bastante interesante y buena, ¿no? Porque o sea, para que pinte losas es el mapa de Matanza. ¡Oh, sí! Mira, Claudia se dio cuenta. Se dio cuenta, mira, o sea, es, es, es oh, verdad? ¿Verdad que sí? Mira, o sea, una punta, la otra entrada de matanza, por ahí. O sea, nosotros deberíamos estar aquí, ¿no? Más o menos nosotros estamos aquí, que es el área esta de aquí de mural, fíjense ustedes. Qué elegante, qué lindo, o sea, la verdad me gustó mucho, ¿ok? Me gusta mucho, estoy seguro que eh, por aquí pintan algunas eh, características que pueda tener la ciudad. Algunas leyendas, algunas historias, vamos a leer una de ellas aquí, a ver, dice Cantarcillo del pompón de agua exquisita, nueve días tú no bebas con una matancerita Porque si el agua pruebas, boda tu harás en la ermita Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Claudia, escucha esta historia <risa> Dice por aquí este mural que si tú bebes agua con una matancera nueve días seguidos Te vas a ir a cazar <risa> ¿Qué tú crees esto? O sea, se parece mucho a la leyenda esa de Camagüey Que dice que si bebes agua de tinajón se regresas a la ciudad, una cosa esa, ¿no? Bueno, aquí dice que no puedes beber agua con nueve días con una matancera porque vas y te casas Esto tiene que ser algo jocoso, una leyenda que o sea de los años atrás que o sea, básicamente quiere decir que si tú logras eh, conversar, no tener alguna relación amorosa con una matancera, o sea, te quedas aquí en la ciudad. <risa> Esto haciendo alusión, por supuesto, no supongo yo, a que las matanceras sean mujeres hermosas. Bueno, yo digo que todas las mujeres son hermosas, y las cubanas más todavía, ¿ves? Un poco de chauvinismo ahí para el video, pero a ver, uno tiene que defender la nacionalidad cubana. Me resulta súper súper interesante, súper curioso este mural. Está muy muy bien concebido, muy bien hecho. Fíjense ustedes. Es increíble, o sea, aquí tienen también pasajes de la historia de Cuba, eh, leyendas, no sé, como esta sirena que hay por acá, historias de aquí. ¿Tú sabes qué es lo que más me gusta, Claudia, de estos viajes así? Que nosotros nunca hemos ido a los lugares, o sea, Matanza nunca la hemos conocido. Entonces estamos como que descubriendo todo, o sea, sin un guía. Hoy yo había quedado con una, una amistad mía, o sea, un seguidor del canal, de las redes sociales nuestras, de nuestro contenido. Pero el problema fue que ayer, o sea, me subió mucho la presión después de, de ir a Valadero, Al parecer ya no puedo tomarme ni tan siquiera una cerveza. En fin, me enfermé muy, muy mal, me, me, me quedé dormido. El sueño pudo más que yo y como a las 8 de la noche ya estaba rendido en la cama. Y no pude cuadrar bien con él. Si eso, después lo podrán ver por aquí en uno de los videos porque... Él me dijo que quería venir, lo que yo me le escapé solo <ríe> y estoy descubriendo la ciudad sin él. Eh, o sea, él, él es un nativo aquí de Matanza ¿no? y conoce mucho más que yo, pero bueno, esta parte de la aventura, sin que nadie me diga, no, esto es aquello, esto es lo otro, me gusta muchísimo porque puedo descubrir yo solo y perderme por la ciudad que es lo mejor. Oiga, aquí de frente tengo el Café Atenas, también Matanzas es conocida como la Atenas de Cuba. El suelo es también de estos pequeños adoquines, ya esto viene siendo una parte muy, muy, muy céntrica de la ciudad de Matanzas, fíjense ustedes. Luego tenemos este edificio de aquí, que es el Museo Provincial de Matanzas, estoy seguro que bueno esconde varios pasajes de la historia aquí de la ciudad y tal, fíjense ustedes qué lindo, con la bandera cubana ahí eh, tendida. Y por pues, si usted anda como yo perdido por la ciudad, sea es primera vez que viene, no conoce, no anda con un guía, fíjese usted, tiene aquí un mapa informativo que te va diciendo, sea, más o menos las calles y los lugares por donde usted puede visitar. Luego tenemos aquí este super edificio amarillo que es el famosísimo Teatro Sauto de Matanza. Le estoy diciendo que es súper famoso porque aquí es donde se acogen las principales eh, actuaciones, obras de teatro, ¿verdad? está súper, súper cuidado, súper lindo. Está en una zona de Matanza súper que pintoresca. Fíjense ustedes aquí, qué bonitos están todos los edificios estos que rodean. Hermoso, hermoso, hermoso, la verdad, el Teatro Sausto de Matanza. Un icono aquí dentro de la ciudad y dentro de Cuba, se los digo de corazón. Fíjense que aquí tienen estas otras mesitas que usted puede venir, sentarse, consumir algo. Ahora aprovechando de que el sol está un poco escondido por las nubes, o sea, sería una buena oportunidad para sentarte aquí y consumir algo, se venden piña colada. ¿Vamos a pedir algo, Claudio? Una piña colada algo así. Vamos a sentarnos aquí a pedir algo, dale. Bueno, Claudia me dice que está viendo el menú y que los tragos están bastante baráticos. ¿Vamos a tomar una piña colada? Sí, por favor, dos piña coladas ¿Alcohol ¿Sin alcohol? Sí, muy temprano. <ríe> y ayer me dolía la cabeza, ustedes saben. Entonces, nos pedimos dos piña colada. Tienen un precio de 45 pesos si te la tomas sin alcohol. Y... 75 pesos cubanos se te la tomas con alcohol. O sea, al cambio del dólar, con alcohol cuesta un dólar, sin alcohol cuesta 80 centavos dólares. Por una piña colada. Estupendo. Oye, ahí voy a la piña colada, miren esto. Tiene buena pinta, vamos a probar esto aquí. Ah, qué rico. Qué sabocito coco más rico. La leche de coco. Delicia. Claudia, tienes que probar esto, ¿viste? Así está. Voy a disfrutar esto. ¿Qué te pareció la piña colada esa que nos tomamos ahí? Primero es riquísima, era con leche de coco, así un saborcito súper, súper rico y lo segundo que está barato en comparación con los otros precios de negocios particulares pues este está súper bueno En ningún lugar tú te encuentras una piña colada a 45 pesos, en ningún lugar de Cuba Ya eso es un fósil ya No, no, eso, eso es ahí nada más, digo yo. La verdad, súper barata, súper buena no, La es calidad igual. aceptable, el trato igual eso era de Artex. Tanto Artex como Palmares han mantenido los precios que tenían desde que empezaron. Igual que nos pasó cuando fuimos al Hotel Camagüey. Ajá, ¿Eh? sí. El Hotel Camagüey, verdad que sí. Fue, o sea, ese lugar, ese video también se lo voy a estar dejando uh -huh. acá, para que lo vean. O sea, súper, súper, súper los precios. Me parece genial, la verdad. Ahora vamos caminando rumbo a la Plaza de la Libertad aquí, de Matanzas. que Estoy convencido que es uno de los lugares más transitados y públicos que tiene esta ciudad. Y caminando un bola plaza que les decía, nos encontramos aquí con el parque de la Catedral. La Catedral es esta que ustedes están viendo aquí. Y bueno, este es el pequeño parque que tenemos por acá, a un costado de la Catedral. Esto por supuesto para prestar servicios religiosos y eso. Y está súper bella, súper, súper, súper, súper. O sea, estos son lugares públicos, la gente viene aquí a conectarse. Aquí tenemos una oficina de terza bastante gigante. Así que supongo yo que esta zona de aquí tenga wifi. Nosotros vamos a ir recto por esta calle hacia allá, que es hasta donde está el famoso parque, que bueno, viene siendo como el parque central de aquí de, de Matanzas o algo así por el estilo. llegamos al parque de la libertad esto viene siendo como uno de los lugares más céntricos de aquí de la ciudad de matanzas estoy convencido que puede ser considerado como el parque central porque está bastante céntrico se los digo así sin que me quede nada por dentro y a primera vista las primeras impresiones me resulta un lugar bastante cuidado la verdad o sea, aquí tienes los bancos están súper súper súper que cuidado se ve que están pintaditos tiene su cerquita para que las personas no vayan a pisar el césped, aquí en Cuba no se acostumbra al césped utilizarlo en plan sentarme como he visto en muchos videos de otros países como México, España, eh, sobre todo en Europa que se dedican a tomar el sol en los césped y hacen una especie de picnic bueno, aquí tomar el sol <ríe> no lo recomiendo mucho porque el sol pica mucho, o sea, no es el sol europeo que no molesta el de aquí sí molesta y es malo, eh, o sea, tomarlo en grandes cantidades porque te puede dañar la piel la verdad, incluso eso lo recomiendan los doctores de no exponerse mucho al sol. Fíjense ustedes, este es el famoso Parque de la Libertad con nuestro grandioso apóstol José Martí de fondo. Me resulta bastante bastante hermoso, bastante bonito. O sea, tiene esta pequeña ruleta aquí en el medio. Aquí tiene el escudo de, de Cuba. Mira, ya está una ofrenda floral a José Martí. Esta estatua que debe significar como tal la libertad, ¿no? O sea, tenemos una mujer con el gorro que tiene el escudo, no sé si lo pueden notar ahí, ese gorro que tiene aquí el escudo lo tiene esa mujer. Y bueno, está haciendo como que rompe unas cadenas y esto está haciendo una eh, representación ¿no? de la libertad, rompiendo las cadenas. Y bueno, quién más para representar la libertad que José Martí, un hombre que preparó la guerra necesaria, la del año 1895, para luchar contra el imperio español. Increíble, la verdad, me resulta un lugar bastante bonito, bastante tranquilo, o sea por aquí tenemos una avenida muy transitada con carros pero bueno al parecer están volviendo a sembrar árboles eh, hay algunos que están secos como este de aquí y este otro por acá que no, no debería llevar mucho tiempo sembrado o sea deberían sembrar un poco más de árboles la verdad para el tema del sol y eso y bueno aquí también han puesto en este parque algunas fotografías el artista se llama Gabriel Dávalos, o sea, bastante conocido aquí en Cuba. Bueno, el parque está rodeado de fotografías. Fíjense por allá también cómo hay fotografías. Y bueno, como un parque al fin está rodeado de edificios súper eh, importantes. Bueno, aquí tenemos una biblioteca que hace esquina. Tenemos una cremería, cafetería que se llama Cafetería Libertad con un cartel que dice año 1861, al parecer desde ese entonces funcionaba. Este edificio blanco que ustedes están viendo por acá es el famoso Hotel Louvre. Este de aquí, al lado hay otro que parece que está en remodelación. Fíjense ustedes que no tiene ventanal ni nada y está cercado con estas cosas rojas aquí. Eso significa que está en remodelación. Y bueno, al lado del Hotel Louvre, luego por acá tenemos en aquella esquina que es este edificio verde, de no, no, no, ventanales verdes que es el Teatro Velasco. Abajo parece que tienen un restaurante, una cafetería, algo así. Resulta un lugar bastante tranquilo. Ya les digo, es como si fuese el parque central de aquí de, de Matanzas. Un lugar bastante bonito. Aparentemente lo están reparando algunos edificios que lo bordean. Tenemos ese que está al lado del Hotel Louvre. Y bueno, hay algunos otros que también he visto eh, personas eh, arreglando, remodelando y tal, en fin. Aquí comienza o termina, depende de donde usted venga, la famosa calle Narváez, que fue la que nos recomendaron mucho. Aquí a mi derecha tengo el río San Juan. Fíjense en estas aguas, qué tranquilas, qué pacíficas, madre mía. Y bueno, transparentes, porque estoy viendo el fondo del río ahí. Fíjense ustedes, por ahí al fondo tienen unos puentes, ya les dije que esta es la... Ciudad de los Puentes, conocida entre tantas cosas que se conoce en Matanza, es la Ciudad de los Puentes, fíjense ustedes, hay gente que vive aquí, a la orilla del río, hicieron este pequeño paseo, o sea, el paseo comienza como les expliqué, o termina aquí, donde están estos eh, pequeños contenes, hacia o sea, allá supongo que también continúe, pero bueno, el paseo comienza o termina, fíjense ustedes por acá, viven personas, casas frente al río, quiero que ahora mismo detengan el video, y me, me digan en los comentarios si a ustedes les gustaría, vivir aquí frente al río o sea, si ustedes se imaginan viviendo aquí frente al río, despertarte en esa terracita tomarte tu café, tu desayuno mirando aquí al río San Juan que es este que atraviesa Matanzas díganme ustedes por ahí, por favor se los voy a pedir, si ustedes se imaginan viviendo en un lugar así con el río de frente esto aquí se llama Cine de San Juan es una plaza cultural, ahora mismo está cerrada como ustedes pueden estar viendo, no sé, hoy nosotros cuando venimos a caminar esto aquí es domingo, alrededor de las 11 de la mañana y al parecer no abre los domingos. Hay pececito ¿eh? en el río, sí, como que no, hay pececito en el río. Mira qué interesante, ah sí, mira cómo hay peces. O sea, al parecer tú puedes venir a pescar aquí, están estos señores ahí pescando. Bueno, a ver, tiene su, sus cosas sólidas, ¿no? ahí veo unos muelles, un poco de piedra, pero esas cosas... A ver, los muelles no, ¿no? Pero las piedras, es normal que un río tenga piedras. Bueno, veo, a, bueno, sí, hay una java por ahí, un poco por allá, pero con respecto a otros ríos está bastante limpio, es lo que te quiero decir. No sé si haya tenido algún pasado oscuro este lugar de aquí, en plan muy contaminado y se arregló. No sé decirles la verdad, pero, o sea, no parece estar tan contaminado. Desgraciadamente, o sea, el ser humano donde llega destruye y si no se, se toma acción sobre estas cosas, puede ser muy dañino no o sea para el ecosistema y eso. Pero como tal, como tal, no me parece un lugar contaminado o que tenga un problema grande de contaminación. Fíjense aquí este lugar de por acá, que tiene una especie así, de, con un timón de barco y para sentarse. Estoy seguro que <ríe> tiene que ser bastante interesante venir aquí y compartir. La verdad, no sé qué puedan ofertar porque está cerrado. Supongo que sea comida criolla, comida tradicional pero a esta hora está cerrado, ¿ya? Bueno, aquí también, como en todos lados de Cuba, ¿no? Te puedes encontrar estos edificios que están, o sea, en muy mal estado. Son edificios de construcción eh, estilo colonial, ¿no? Eso ustedes aquí en la calle 97. No tiene techo. Y bueno, también tiene por aquí estas estatuas de algunos artistas. Según me dijeron, son eh, obras de arte de cuando la Bienal llegó aquí a Matanzas hace ya como dos años atrás y la dejaron para a esta zona de por acá. ¿Pican o no pican? No, <ríe> ¿Y qué se pesca aquí más o menos? ¿Qué tipo de peces? Marita, marita. Claudia, hasta ahora, eh, ¿qué te ha parecido lo que has visto aquí en Arbaez? Hasta ahora muy bonito y limpio. Sobre todo limpio. Me gusta mucho llegar a un lugar y que esté limpio. Se los digo de corazón, me encanta. No sé si es que como yo vivo en La Habana, estoy acostumbrado a que La Habana no tenga, no goce de esta limpieza en donde usted quiere que vaya por cabello. Hay lugares de La Habana que sí están limpios, pero hay otros lugares que aunque sean turísticos, no lo están. Uh -huh. Y entonces eso a mí me disgusta bastante. Y me encanta llegar a una provincia y que esté todo limpio, todo organizado. O sea, eso se agradece, la verdad. <música> Esta zona de aquí ya tiene un poco más de sombrita, algunas árboles aquí tapando, la verdad se agradece. Esto es una galería, taller, bar, se llama Gruta del San Juan y al parecer hay una exposición adentro, se puede entrar, disfrutar del arte. Miren estas sombrillotas aquí que joder, se agradece muchísimo. Este fue el bar donde entramos aquella noche, ¿eh, Claudia. Sí, fue este mismo, al que saqué un cartel que verifica lo que yo estaba comentando, de la Bienal de La Habana. Me parece que llegó aquí hasta Matanzas en el 2019 y bueno, muchas de estas esculturas se quedaron aquí en esta ciudad. Bueno, esa fue la calle Narváez. Son alrededor de las 10 y media, 10 y 45 de la mañana, un día domingo. Hay muchas cafeterías que no están abiertas todavía, igual que muchos bares y restaurantes. Hay algunos que sí, otros que no. Puede ver que hay alrededor de 3 4 discotecas que también abren de noche. Eso lo pude comprobar en el video. Que grabamos aquí de noche Me gustó el lugar por varias cosas O sea, para estar a esta hora del día no Porque el sol es insoportable la verdad Pero para ver caer el atardecer eh, Tomarte un Un ahí cayendo el atardecer Picar alguito Compartir en familia, lo veo bien El lugar está bastante limpio, bastante tranquilo Bastante acogedor Y frente al río O sea, ese olorcito al río eh, Que a mí, me, a mí en lo particular me gusta O sea, ya les digo, el río no, lo, no creo que esté contaminado ni nada, en plan que no se puede estar aquí ni, ni nada por el estilo. Pero sí me parece un lugar ideal para sentarte un poco a conversar por las tardes, compartir en uno de estos establecimientos y tal. Y bueno, familia, yo creo que esto va siendo todo por el video de hoy. Espero de corazón que les haya gustado. Me gustaría muchísimo que lo apoyen con un like, un comentario, que lo compartan por Facebook. Porque costó muchísimo hacer este video, enseñárselo para ustedes y tal. Cuando vamos a venir a Matanza, que os estuve comentando que es obligado... Regresar a esta ciudad Quisiera llegarme a otros lugares Como tal Matanzas de la provincia Quisiera llegarme a otros lugares Como el pueblo de Santa Marta Como tal ir a Cárdenas Tengo familia aquí en Matanzas Pero en otros municipios eh, Lo más probable es que vaya con mi papá Un fin de semana por allá Y se los enseñe Estamos hablando de un municipio de campo, un lugar intrincado para que ustedes vean cómo es la vida por allá. Eso va a ser súper interesante, pero bueno, va a tener que suceder cuando mi papá coja vacaciones en su trabajo para que ustedes vean la travesía que vamos a hacer y si cada se atreve y me acompaña sería ideal nada, como siempre les digo si el video les gustó por favor me regalen un like si son nuevo por el canal por favor se suscriban lo compartan y activen la campanita y hay muchos amigos que me preguntan máquina cómo podemos ayudarte aparte de suscribiéndonos al canal de compartir y dando like bueno te digo que lo puedes hacer uniéndote a la membresía del canal y de esa forma vas a estar colaborando muchísimo al crecimiento de nuestro canal y al apoyo monetario para poder seguir realizando todo este tipo de videos ahora sí nos vemos en una siguiente aventura Outro Music